Mi Dios, nuestro Dios, Él es el amor. Porque ¿quién más dio su vida por salvar a un pecador? ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Quién es el amor? ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Quién es el amor? Mi Dios, nuestro Dios, Él es el amor. que nos preparó Mi Dios, nuestro Dios Él es el amor Mi Dios, nuestro Dios Él es el amor Mi Dios, nuestro Dios Él es el amor Esta es tierra Mi...